Afina al ritmo de la conga. Te invitamos a postularte a la segunda corte. Conoce nuestra oferta académica. Ubica la maestría de tu país y gestiona el ingreso correspondiente. Recuerda que cada maestría tiene tiempos distintos de ingreso. Una propuesta de formación innovadora colaborativa y diversa.